Saludos, gracias por interesarte por el Universo de la Comunicación. Soy Rafael Quirosa, coordinador del Máster en Comunicación Social de la Universidad de Almería. Permítenos que durante unos minutos te expliquemos algo más sobre las características que definen este título de posgrado vinculado al Centro de Investigación, Comunicación y Sociedad establecido en la Universidad de Almería. Somos una universidad pública. La calidad es nuestra marca. El profesorado de este máster, compuesto por miembros del Centro de Investigación en Comunicación y Sociedad y por profesionales en ejercicio en el ámbito de la comunicación en Almería, te pondrá en contacto con todas las áreas relativas a la comunicación. Entrará en el ámbito de la Sociología, de la Historia, de la Historia de los Medios de la Comunicación, en las técnicas y prácticas de la comunicación misma, Incluso entrarás en contacto con las tecnologías de la información y la comunicación para convertirte en un auténtico comunicador. Queremos que en este máster aprendas cómo se comunican las personas, conozcas los mecanismos de la comunicación y tengas la capacidad de ponerlo en práctica en tu vida cotidiana y profesional. Si has estudiado algún título de Filología, de Historia, de Humanidades en general, si has estudiado un título de Comunicación, incluso si has estudiado un título de didáctica, el máster es tu opción. Hola, mi nombre es Rosa Ortiz, soy periodista en ejercicio y alumna de la segunda promoción del Máster de Comunicación Social. Unos estudios que recomiendo realicéis, porque a mí, por lo menos, me sirvieron para adquirir nuevos conocimientos, afianzar otros que ya tenía ...y mejorar mis competencias en el campo de la comunicación. Disfruté mucho, aprendí mucho de mis profesores... ...y también de mis compañeros... ...y sin duda fue una magnífica experiencia. El máster tiene 60 créditos ECTS... ...y está estructurado en torno a dos itinerarios... ...uno de carácter investigador y otro profesional. El primero permitirá al alumnado acceder a los estudios doctorados... ...y realizar una tesis doctoral... ...sobre algún aspecto del ámbito de la comunicación. El literario profesional acercará a los estudiantes a la experiencia de las empresas e instituciones vinculadas a la comunicación. En este sentido, contamos con la colaboración de más de 20 empresas en las que el alumnado podrá realizar su asignatura de prácticas. Hola, mi nombre es Helio Domínguez Goudini, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana de México y soy egresado de la tercera promoción del Máster en Comunicación Social de la Universidad de Almería. Para mí, el haber venido a otro continente a cursar el máster ha sido una experiencia maravillosa. Me ha ayudado no solo en lo académico, sino también en lo personal y en lo humano. En lo académico he aprendido muchas cosas nuevas que me han ayudado a crecer profesionalmente y en el aspecto humano me he enriquecido mucho como persona. He conocido a personas muy valiosas que me han aportado mucho y sin duda ha sido una experiencia que ha valido la pena vivir. Matricúlate en el máster.